Cortamos camino, te si vas al Guazú, te ahorras como 10 kilómetros. Palmas, el primer puente, el la de Brazo Largo, impresionante. Ahí está el río. bueno amigos llegamos kilómetro 108 de ruta 12 puesto del amanecer acá estamos vamos a pescar al guazú que parece que está buena la pesca de pejerrey bueno venimos a comprar unas buenas mojarritas acá así que vengan con Andresito Ponseca que lo va a atender muy bien y acá tenemos la mojarrita espectacular bueno hay de todo, hay otras carnadas también la... acá tenemos masa, masa, bueno, vengan que hay todas las jornada He puesto el amanecer Vamos, seguimos Estamos, este es el Paranaguasú Llegamos con un poquito más de sol Va despejando, a ver qué pasa con el día tenemos que cruzar el segundo puente hasta la caminera y ahí doblamos a la izquierda Río Paranaguasú Impresionante Mira lo que sos? Vamos Al otro lado Imponente Bueno, acá en la caminera tenemos que doblar a la izquierda y Vamos al Camping Vidal cerquita son 110 kilómetros al capital o sea, acá doblamos a la izquierda y entramos en este lugar todo camino de asfalto eh, esta parte está muy linda ¿eh? faltaron antes la de izquierda acá hay carnada si quiere comprar un quesito salamín también mirá costitos seguimos viaje vamos pescamos bueno pescamos camping Vidal Recreo Vidal, sombrita, bueno, ahora los árboles están sin hojas, pero bueno, tenés para sentarte. Voy a hacer ahí una comidita a la costa del río. Y ya hay gente pescando. Hay un pez que habrán sacado, me imagino. ¿Qué la tele, eh? sí. ¿Cómo anda Gabriel? del programa del pescador? ¿Cómo anda la cosa? Bien. Por Vidal. Años que no vengo por acá. Sí, bueno. Vamos a ver si sacamos algún peje. Dale. Bueno. Y tenés, bueno, después si querés mirar, tenés el caminito para el fondo, que son 300, 400 metros, que hay muelles y todo, y después tenés todo al frente de acá. ¿Todo, eh, ¿Cuántos muelles hay? ¿Uno solo o no, son dos? Hay, hay, hay varios cinco seis muelles hay. Y acá, me parece de acá para allá mejor la pesca, porque sí, ahí está el. Están todos ahí desde la costa arriba de la donde está la piedra. Bueno. Muchos no van a los muelles Ah, no. Bueno, vamos a donde esté más tranquilo. Bueno, vos fijate. Bueno, Dale. gracias, y eh. Nos vemos, gracias. de la pesca en el Guazú entró con todo el pejerrey aquí como vemos estuvimos en el camping Vidal eh, la verdad que nos tocó un día muy frío muchísimo viento sudeste sur eh, que nos daba de frente así que dificultó bastante los lanzamientos bueno muchos enriedos eh, un día frío difícil pero con buen pique la verdad que entró el pejerrey ya hace unos 15 días fuerte en el Guazú, eh, tanto embarcado como de costa y bueno, uno de los campings que tiene eh, la posibilidad de pesca es el Vidal, yo hacía tiempo que no iba me llamó la atención cómo el río socavó la costa y ha roto parte del muelle eh, se termina pescando en la orilla así que... pero bueno, se pesca bien el, el, el tema es este que realmente un día que no acompañó demasiado pero los pejerreyes salieron, también alguna sardina, alguna lacha, la pesca está, así que vayan, aprovechenla porque es una pesca económica. El camping tiene, si quieren, para hacerse un masadito, bancos, sillas, eh, mesas, y bueno, eh, tiene un lindo lugar, una linda costa, tiene varios muellecitos hay Una costa importante, así que pueden ir a pescar que la van a pasar bien. En cuanto a la línea, bueno, nosotros usamos línea de tres bollas yo-yo, brazoladas nos llamó la atención, bastante largas, eh. está como un poquito más abajo, entre 50 y 60 centímetros más o menos, encarnando con mojarra. Y lo más importante es un bollón impulsor bien pesado para poder lograr distancia, lanzando lo más lejos posible. Y bueno, del resto es acompañar el derive del la, de aparejo la y de aguas abajo. Y cuando se termina, recoger y volver a subir el clásico la clásica pesca en el guazú donde uno tiene que caminar acompañando la línea. Se hace ejercicio, así que bueno, eso también viene bien. No es tan estática la pesca. Así que amigos pescadores, aprovechen la pesca en el Paranaguazú, que está y muy buena. Continuamos con del pescador teórico.